Cerca de 6.000 personas se dieron cita en el Parque Juárez en la ciudad de Puebla para participar en la Marcha del Orgullo Gay 2022 para visibilizar a las personas de la comunidad LGBT+, y luchar en contra de la discriminación. Bueno, para mí es como luchar por los derechos de igualdad, este, nuestra visibilidad, y bueno, que se note un poquito para que haya menos discriminación en tanto en el ámbito familiar, laboral. Para mí eso significa estar a calzar la voz, por todos los que todavía estamos como, o no están reprimidos y no pueden hacerlo por la situación familiar o laboral. Cerca de las 14.30 horas, los asistentes comenzaron a alistarse para avanzar sobre el boulevard 5 de mayo, a 20 años de que se realizara la primera marcha. Me llamo Sara y soy una persona bisexual, de mi girl. Y estar acá es extraño porque cuando era pequeña no me imaginé, o sea sí sentía cierta atracción hacia las mujeres pero no creí que eso fuera un romance y mi primera marcha y de hecho me dio mucho miedo venir acá porque me atacaran en el transporte público o algo así con pancartas con mensajes como el amor es amor y era demasiado enorme para dejarlo en un closet y no limites mi libertad por no entender mi realidad, los asistentes avanzaron al ritmo de la música de Lady Gaga, Thalía, entre consignas y una petición generalizada de respeto. Ah, pues todo comenzó por un meme de parte de mi amigo todo por un meme, literalmente y fue algo chistoso porque gracias a él salió de todo de closet y ahora este, hago cosplay de mujer gracias a eso he descubierto muchas cosas he tenido relaciones con hombres que, que en cierta parte me siento mucho más feliz y especial con un hombre que con una mujer me trata mucho mejor soy bisexual pero sin embargo este, acepto que estar en una relación con un hombre como que es un poquito más lindo que con una mujer te tratan mucho mejor y es más, es más lindo de hecho ahorita me siento triste porque me encantaría que ahorita mi mamá estuviera acá y me abrazara y me dijera te acepto y te quiero pero pues no se puede también se sumaron en apoyo varios colectivos de motociclistas Participantes del programa La Más Draga Y todo el elenco de drag queens de Garotos Club Dance Que desde una camioneta dieron un espectáculo gratuito para los participantes Mira, mi nombre es Osu Corona Y pues nada, soy residente aquí en Puebla y la ciudad del Camote No se puede decir groserías, pero ahí les encargo Pues mira, estoy muy contenta Porque ya la visibilidad acerca de la comunidad LGBTT. IQ y más, está más fluida, más visible y eso me llena mucho de orgullo porque se han visto resultados en cuestión de que sí nos están haciendo valer nuestros derechos porque pues obviamente somos seres humanos como cualquier otro, Ve, la gente está feliz, yo creo que a eso venimos, a una marcha pacífica, a divertirnos y pues a eso se viene a... A la vida, puedes hacer felices. La marcha del orgullo gay arribó al Zócalo de Puebla, donde se volvió a vivir una fiesta, pues todos y todas pudieron sentirse tranquilos de poder tener un espacio seguro para ser ellos sin miedo a las restricciones.